¿no? <risa> sí, un poco. El rubio de la izquierda dice perdón. A ver, digo, una cosa, alguna vez lo hemos hablado, lo hemos discutido. El tema farmacológico, ya sé la, eh, lo que opina sobre ello pero existe Ahora mismo, en el día, a día de hoy, ¿no crees que se podría incluso... Vamos a ponernos en que es posible el enfoque. Que tenemos en España a gente que trabaja con la misma actividad que vosotros. Eh, ¿Los fármacos podrían desaparecer o hay casos extremos en los que los fármacos son necesarios? Los, casos, los fármacos son muy útiles para muchas personas. Bueno, son muy útiles para reducir... Eh, la angustia cuando se hace desbordable son muy, muchas personas encuentran en, en los fármacos un punto donde mantenerse simplemente la cosa no es que estén los fármacos o no sino que sean prioridad sean únicos sean lo único que se dé sea la prioridad y se ha continuado cuando la persona no, o sea, no, no, no ha tenido otra no tiene otra que mantener un, un tratamiento farmacológico durante años eh, eh, no se, cuando no se le ha dado otra opción cuando no hay nada demostrado de que funcione ni cómo funciona nada de eso a cada uno además te hace una cosa de hecho eh, la manera de poner fármacos el, los psiquiatras no sé si quiero psiquiatra pero yo lo voy a decir es si que funciona este si no siguiente hasta que funcione y decide él si funciona, no lo decide el paciente. ¡Ah! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. efectivamente. Quería, quería contestar también a lo que has dicho tú, que sí que es posible eh, recuperar tu... o sea, recuperar con no una palabra ahí, recuperar tu vida o tu bienestar sin fármacos, eh, sí que es posible, se, se hace en muchos... Eh, bueno, muchos, en, en pocos en realidad sitios, o se ha conseguido en pocos sitios en comparación con, con el resto de maneras, pero sí que hay muchas personas que pueden decir que se han recuperado sin fármacos. De hecho hay un documental que habla de esto, eh, que es muy bueno, que se llama Toma estas alas rotas, que os recomiendo a todas que lo veáis, que toma estas alas rotas, que precisamente nada eso, eh, con ejemplo de dos mujeres y salen hablando ellas y está muy bien. Creo que hay un punto en el que la, los fármacos son necesarios. Bueno, depende, es como... Yo, o sea, estoy... Comparto lo que ha dicho Pedro, pero que... Puede que no, o sea, no tiene por qué... Como que... Puede que sí, ¿no? Pero que hay maneras de evitarlo también. No sé si más... Yo alguna vez, perdón, eh. Eh, como lo he visto que se preguntaba, preguntado, pero si queréis preguntar... Es que yo en el... Vale. En el... ¿Alguna vez te debato con...? pero que es mi hermano eh, Él me habla mucho del tema de la, que los locos son los grandes lógicos Quiero decir que toda, sí, que tiene un nivel de coherencia importante en El cada lenguaje de, Cada uno de sus actos tiene una relación con, con lo anterior y van hacia un punto En un punto de, de alguien que se siente, en un delirio de alguien que se siente perseguido El punto lógico de un loco, si te sientes perseguido, que pueden acabar con tu vida ¿No sería ese punto lógico de, oiga, que me están persiguiendo, tengo este delirio? Atacar a los que te persiguen, pero decir, en ese punto no se necesita un fármaco que evite llegar a ese lugar. Digo, estoy hablando de mi forma teórica, porque a mí me, me gusta, matar me lo que él dice, pero yo creo que hay un punto, porque además lo, él sabe, lo hemos vivido eh, por temas familiares, hay un punto en el que esa locura que puede tener en la parte esta cierta de, del aspecto subjetivo, dejarse como uno como es, que quizás hay un punto inevitable, por mucho que haga ese esfuerzo tan extraordinario que estáis haciendo, en el que el fármaco tiene que estar ahí. Entonces. ¿Y qué pasa por eso? No, pues saberlo, que hay. yo creo que hay algunas corrientes que dicen que es posible. Es posible, sí, sí, es posible, sí, sí, es posible pero bueno... Es que cada caso tendría que verse, no se puede generalizar, ¿no? Como que cada situación, y lo tiene que valorar la propia persona, y lo tiene que valorar su entorno, y pero decidirlo sobre todo la propia persona, ¿no? O, eh, eh, hay, grado, o fundamentalmente, ¿no? Hay casos que podría decir, en todos los casos dejaría de decidir la, la propia persona. Sí. Pactar, siempre se pacta, sabiendo las consecuencias. Sabiendo lo que implica el no tomarlo, nosotros aprendemos por error. ¿no? Las personas aprendemos por error en ese, en ese pacto de cuenta de medicación. Si me he pasado, si me siento más perseguido, si no. El hecho de sentirse perseguido, no, el hecho de sentirse perseguido, cada persona, cada. luego lo, lo vive de su manera. no sentirse perseguido también, el sentirse observado también, el sentirse acompañado que te persigan, es, es no estar solo, es en el centro. Así que, bueno, vamos a ver. Cada uno de los locos actúa, cada una de las personas actúa de una manera cuando cuando eso ocurre. Primero debo dejar claro que, hay que la violencia en el grupo de los de personas que tienen malestar psíquico no es mayor que en el grupo que no. Es decir, los casos de violencia que haya fuera de. de pues dentro o fuera de ese grupo no deberíamos hablarlos como un caso especial eso que se dice de un esquizofrénico el que que la mató, claro le ensucia a todo ¿no? así que al hablar de las maneras que tiene una persona cuando se siente perseguida, atacada o depende también de él los, los, los locos son responsables de, de hasta cuánto gozan, hasta cuánto hacen y hasta dónde llegan porque uno se retraen los atacan depende también fármaco cero no, porque hay muchas eh, mira, esto puede crear polémica pero hay muchos locos que con los porros se mantienen y si se los quitas se, se les va o sea que el fármaco ya que los tenemos vamos a utilizarlos la cosa es eso necesidad Habla necesidad, ¿desde qué parte? ¿Desde la parte del diagnóstico? ¿Desde que todos los esquizofrénicos tienen que estar medicados? ¿O todos los que tal, todos que tengan este síntoma, este delirio, tienen que estar medicados hasta que desaparezca? Pues no. Pero, pero bueno, si se pacta, sí. Si hablas ya de casos, los casos aquí, los casos más excepcionales son los más fáciles. El caso que va, se va a tirar a no sé dónde, el caso que ha hecho no sé qué, eso es lo más fácil. Lo más fácil porque está claro, el caso el, la, la, la cosa es cuando no te queda claro si dejar un poco más, si dar un poco menos, pactar un poco, tal. esa es la cosa. El caso urgente es lo más fácil. Cuando es cuando? Porque entiendo que para, para una toma de decisiones compartida eh, la persona tiene que, tiene, que saber, tiene que saber, tiene que poder mantener ese, ese diálogo, ¿no? Uh -huh. Es decir, una persona a lo mejor si sí entra y está en medio de un delirio uh -huh. no, no entiendo que ese no es el momento en el que hacéis ese pacto cuando cuando se... es decir, en ese momento podéis tomar vosotros una decisión ¿O en ese momento no tomáis decisión y esperáis a que la persona pueda estar en un momento en el que pueda tener una conversación de... para tomar esa decisión? Eh, claro, los eh, con el delirio no se dialoga. Pero no todas, los locos no están locos siempre. Claro, pues. Es decir, la locura no es una demencia. Detrás, en, en, en, en, entre los influjos locos hay razón. Y siempre hay razón. Claro, en las crisis, en los momentos uh, eh, peores, donde nada ocurre, donde tal, se hacen se, donde se hacen las oh, lo inevitable, las actuaciones inevitables, que siempre son calamitosas. Pero hay una diferencia, y yo la veo, entre psiquiatras que llevan 15 años y tienen contadas las contenciones mecánicas que han hecho, y saben exactamente por qué y qué pasó y los que llevan 10 años y la hacen todos los días. O pinchan todos los días involuntariamente. Hay una gran diferencia. En lo inevitable está lo fácil. En lo inevitable además están todos, ¿de acuerdo? Uh -huh. No sé, eh, perdón porque estaba allá atrás el, col el colega, no sé, dando palabra cuando no... La primera, que um, tiene relación con un poco con lo que ha dicho a abrir ¿no? Es el tema de... o sea, me he fijado que... no, no sé si... ¿cómo es, el, ti, ti, ¿cómo es el psiquiatra o psicólogo Tinel, Tinel Tinel describía a, a los que estaban encerrados como furiosos, ¿no? Ha dicho eso, ¿no? furioso Entonces... Eh, hay claramente una relación en ese momento de la agresividad y la violencia, ¿no?, con el hecho de estar loco, ¿no? Es, es como lo que has dicho, que es la razón por la que se empieza a meter a los locos en, en, en tratamiento, ¿no? Por la agresividad no. ¿Por qué? Por, porque se creen que están, por encima de, que están por encima del resto, porque se creen reyes, porque se creen en el Napoleón porque no pueden, porque no acatan, la locura no acata, la locura se escapa, el loco ahorita, el loco corre, el, el, el, loco, el loco da golpes, pero eso, eso, la locura, la locura corre eso, claro, pero... Perdona, ¿eh? o sea, porque yo también sí. estoy, o sea, voy pensando a la vez. ¿no? Sí, sí. Porque claro, claramente hay un punto muy, muy polémico que es el hecho de la violencia uh -huh. o la posible violencia uh -huh. y las consecuencias sociales es como el mayor temor. ¿no? Uh -huh. Es decir, lo que has dicho tú ha sido un asqueroso técnico que has señalado. Sí, sí, sí. Entonces, eh, claro. Eh, Aquí hay una cuestión, que es un poco la segunda que yo tenía, es como, al final se trata de todo el rato una contraposición con la sociedad, ¿no? Es decir, el loco o la sociedad tiene un conflicto con el loco porque hay una serie de normas que el loco no caza. Entonces, al final, lo que, lo que uno piensa, o lo que yo pensaba es, realmente, la terapia no, no debería ir dirigida al loco. La terapia debería ir dirigida a la sociedad, ¿no? O sea, entiendo que es al final la conclusión final a la que llega nuestra escuela humanista, en la que, es decir, deberíais estar en huelgas constantes para que vuestro tratamiento fuera en las aulas, ¿no? Y no en los individuos. Como ocurría en los años 70 con la apertura de los psiquiátricos. Se unía las revoluciones que hubo en España, en Francia, una de sus adalides fueron los psiquiátricos, en la apertura, se hacían fiestas en los, en los manicomios. Con lo que acabas de decir, con lo de decir, yo no tengo nada que decir porque es exactamente lo que, lo que claro, pienso. ¿Y, y por qué eso no quiero decir, Yo jamás he oído, jamás, no sé, no ha habido ninguna clase, yo no, no he llegado a mis oídos. Este, este pensamiento jamás, ¿no? no es algo que esté en boca de los psicólogos, el decir, no, el problema no está en los locos, no, no es algo que esté en la prensa, no es algo que esté... Efectivamente, no. no, no, no, y mucho menos, no. desde, desde hace, por, por varias razones, una porque el loco sigue siendo el, el residuo, el loco sigue siendo lo último, el residuo, y es, eh, el loco es lo último. Claro. Lo último residuo es el residuo, con lo cual siempre va a estar, siempre va a estar, o sea, que siempre vaya a estar, lo ha estado, siempre ha estado. Pero ese es el loco. Ok, no pongamos la responsabilidad en el loco de salir a manifestarse para decir que los locos o que los que no lo son nosotros porque eso nadie se lo creería, ¿no? ¿Cómo? O sea, la responsabilidad está en los psicólogos de decir, oye, no, es, este tío, vale, delira, tiene ideas eh, disparatadas, pero no sé... Ya está, ¿no? Sí, sí, claro. Si, te escuchas, si quieres, si no te vas. Sí, claro. Bueno, no se oye porque no se porque estamos inundados por otras teorías. Porque no se escucha otra cosa. Ya se están cansando. Ya no se, no, ya se están cansando de cada vez. Haya más fármacos y más enfermedades, es una especialidad más curiosa, una especialidad, ¿conocí alguna especialidad de cuanto más más fármacos y más curas hay, más enfermedades hay, y más número hay? 20%, 30% por si sí, cada vez hay más cosas. Además es muy curioso, cuando se descubre que no era una cosa psiquiátrica, desaparece. O sea, los psiquiatras piensan que es que es algo biológico que no se sabe, hasta, y cuando se sepa, que Todo en neurología, ya está. O sea, está como para desaparecer. Eh, eh, eh, la gente está cansada de que no funcione. Los profesionales están aburridos. De que, aburrido del trabajo, pero directamente. Hay un aburrimiento también, de que no, no, da más, no da más esto. Hace... Bueno, pues la historia de cómo hemos llegado aquí es compleja, yo no me la sé toda, pero hace 30 años... Eh, todo lo que había era psicoanálisis, eh, todos los psiquiatras eran psicoanalistas, había otra manera de pensar, pero un psicoanálisis que se que empezó a pestar, sobre todo en Estados Unidos, y ahí metieron muy bien la gamba eh, otros intereses. De hecho, el primer DSM, el DSM-3, tuvo una, montó una sociedad de marketing para distribuirlo, es como si eh, la Asociación de Cardiología Española creó es una sociedad de marketing para distribuir manuales de, de enfermedades, que, o sea, se, se metieron muchos intereses, me quieren, quisieron meter las farmacéuticas e inundaron todo, lo han inundado y estamos inundados, por eso no se escucho, creo. Y además tu intervención forma parte de ese esfuerzo porque, por transmitirla a la sociedad, ¿no? entiendo sí. Y porque se escuche, vamos. Sí, sí, sí. Hay, hay, un hay un catedrático de psicología en la Universidad de Sevilla que habla... De hecho tiene un, un artículo, que si queréis saber, aproximaciones para una psicología de la crisis, que él es economista y es psicólogo. Y no, no en relación a, a, a, a las personas con con las dificultades que estás comentando tú pero personas que tienen crisis de ansiedad desde, la, desde que empezó la crisis económica o personas que tienen depresión o que pueden ser síntomas de, de enfermedad, que es como se trata, pues los médicos de familia o que pueden ser una reacción normal de cualquier persona sana ante la situación de crisis que, que estamos teniendo ¿no? es, es muy interesante esto, el sí, sí, que sí. se llama mm -hmm. Bueno, si eso es malo. Hay, alguno, hay alguno ahí que, que sí que lo plantea y bueno, yo sí que quería comentar, bueno, pero en primer lugar felicitaros de verdad porque ha sido, ha sido como un bálsamo encontrar personas que, que estéis trabajando en la pública y, y que estéis haciendo lo que estáis haciendo porque creo que, que eso ya forma parte de, de lo que estáis hablando ahora. ¿no? Eh, yo he trabajado en prisión algunos meses, en, aquí en Aldueso. Trabajo en, en una consulta privada, pero trabajé muchos años en, en una asociación de lucha contra el SIDA y en, y en la prisión. Y, y muchas veces pensé que el tratamiento que se da a las personas con problemas de, de drogodependencia, pues si se diera a cualquier otra persona con cualquier otro problema médico, no sé, problemas de cardiología o, o problemas de, de otro tipo, como se ha tratado a los drogodependientes, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología y ah, claro, no la psicología, mismo, sí. eh, pues, vamos, sería como una cosa, una locura, ¿no? O sea, cómo se trata y cómo se ha permitido que los drogodependientes pues, estén, para, desde mi punto de vista, en, en, en organizaciones que son sectas eh, religiosas, ¿no? Eh, y, realmente, es que, el, el, por, por personas cercanas eh, que han tenido que han tenido ingresos de, de familiares en, en hospitales por lo que a mí me contaban y lo que yo veía en el dueso era exactamente lo mismo el mismo tipo de planteamiento, el mismo tipo de intervención el mismo tipo de, de contención que se hace, pero ya no te digo con, o sea, no lo digo en presos, eh, no sé, en, presos de, de, de, en módulos de aislamiento o sea, no, no, <risa> las salas de tratamiento, las camas de piedra, sino eso, contenciones y, y tratamientos que, que, que me resulta muy difícil, eh, o sea, las entiendo desde, los, desde donde se hace, ¿no? Pero que me, no sé, siempre como llego al, al mismo punto, ¿no? Es decir, pero ¿y esto a qué se debe, no? <risa> esto, esto, ¿qué pasa? Es no, ¿Cómo lo, podemos los mm. profesionales estar en esto? ¿Cómo podemos actuar de esa forma, ¿no? Un sentimiento de algo pasa, ¿no? de que algo no va bien, ¿no? Sí, es una sí, cosa sí. que he vivido yo, viví de enfermero y vivo ahora de, me, me ocurría también de, de, de algunas actuaciones que yo veía que no que sentía como esto no, no va pero que luego a las semanas se normalizaba, se te quitaba Por eso, por eso es tan importante lo que estás haciendo y de verdad que, que sigas con ellos pues, que, claro, claro. porque hay alguien que... a veces me parece un poco como el cuento del traje nuevo del emperador, ¿no? que todos lo vemos pero al final no se hace nada, ¿no? Entonces, pues que haya personas que estéis haciéndolo es... es... ¿Por qué se hace el nombre de la ciencia? <risa> la ciencia es muy importante, fíjate, antes los locos derivaban con Dios, ahora verían con la ciencia. Fíjate en qué estado está. ¿eh? <risa> si es para ello, me voy a tomar el otro. Bueno. Hola. A, coger la palabra, ¿no? <risa> <risa> a ver, bueno, a mí me surgen infinidad de cosas. Pero bueno, lo primero que me venía era cuando has dicho que la locura es esto: es eh, gritar, ta, ta ta ta, ta ta no acatar. Bueno, si hablamos no de locura como enfermedad mental, es eso y es cien mil millones de cosas más. Ah, no. no todos los locos gritan, ah, ni no. atacan, ni son agresivos, sí. ni demás. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no. He, dicho, he dicho eso: mm. de gritar, vamos es atacar. ¿eh? Mm. Ya, lo sé. No, no, no. gritar, gritar sí, es, necesario. es una manera física de sí, parar lo que oye. Sí, sí, sí. Bueno, eh, a mí me gustaría saber, efectos prácticos, eh, lo que estáis haciendo vosotros en Valladolid, ¿se realiza en alguna parte más del de estado español? ¿O solo funciona ahí? Bueno, la, dice, la, la plaza del Centro de Intervención Comunitaria, en, en Valladolid tenemos un Centro de Intervención Comunitaria, un bueno, centro que se llama Intervención uh -huh. Comunitaria, que funciona como un espacio donde las personas eh, eh, acuden cuando quieren a resolver uh -huh. las necesidades que necesitan con un referente que tienen. Uh -huh. Acuden cuando quieren y plantean necesidades y se les, se les ayuda. Yo este centro no lo he conocido en otros lados. En la pública, la verdad que no hay muchos eh, lugares, hay pequeñas sí. islas. De hecho, ahora mismo, uh -huh. y con toda vergüenza del mundo, no sabré decirte más. Uh -huh. Aquí me consta que eso no existe en la pública. Uh -huh. vamos, tampoco me y si alguien me contradice, vamos, me alegraría muchísimo, pero que yo sepa no. Uh -huh. Y luego, a nivel familiar, eh, me gustaría saber qué tipo de intervenciones realiza trae. Bueno, pues, pues eh, la familia uh -huh. es un factor eh, facilitador de la recuperación y un factor que también la inhibe. ¿no? Uh -huh. El dejar de ver a tu hijo, eh, el ver que tu hijo es un caso único que tiene que... Eh, que tiene que crear una nueva manera de estar uh -huh. el mejor que es un enfermo que nos sirve para que eh, cuidado, es un enfermo uh -huh. que va a acabar así, que tiene que... y esto es una cosa nueva ¿no? hay cartas que enviaban los médicos hace 10 años, lo ¿no? enseñó una el, el jefe de servicio el que ponía señora, su hijo acaba de ingresar con una esquizofrenia como usted sabrá, es una enfermedad crónica que podrá dentro de dos años volver a ingresar y ya vol caerá en la demencia y ya será ingresado. Esas cosas se cumplen y en las familias también. ¿no? Una madre que sabe que su hijo delira porque lo necesita es un hijo con más posibilidades de poder hacer su vida. Una madre, un padre que saben eh, eh, que saben hasta que, en qué puntos, en, en qué puntos están facilitando y en qué puntos están obstruyendo eh, su libertad eh, sabes en qué punto están, pues es, un, es una es una familia con más posibilidades de salva eh, eh, se hacen muchas discusiones de familia en, en el centro eh, donde hablan ellas yo me quedé yo, Quiero recordar que llevo dos años, que tengo la experiencia te, como de comedida eh, Yo creo que me, lo que a mí me impresionado de esas, que es que el, el moderador no habla. Habla igual dos frases o tres. Son ellos continuamente dándose unas experiencias a otros y eh, dándose uno a otro. Eh, ¿Qué más te puedo contar sobre las familias? Tienes alguna pregunta más concreta? Que me quedo en blanco. Si es algo voluntario, si es el propio terapeuta el que convoca... Sí, se convoca si ves que dentro Ajá. de cuenta la persona, dentro de, dentro de lo que ocurre, están ocurriendo cosas de la familia especialmente importantes para que él se sienta perseguido, se sienta inhibido, porque la, la remora de la enfermedad es muy importante Ajá. y, el, que, y, y, y el, el, el miedo que tiene la familia, las familias son conservadoras de por sí, tienen miedo, por eso salimos de casa, para poder hacer nuestras equivocaciones y que nadie nos, nos piche, ¿no? El miedo a que el otro se equivoque, a que salga de casa y vuelva, a que vuelva a ingresar, a que entre un trabajo y no le vaya bien, el miedo, el miedo, el miedo se transmite, se transmite también a la a nosotros, de, de, de padres a hijos, claramente, la, eh, también la cercanía, la cercanía, la simbiosis que hay entre muchos, yo lo veo, entre muchos madres psicóticos y psicóticos, es muy típico, no, una simbiosis que también hay que separar, como una especie de, de que han quedado ahí que también hay que abrir porque le sienta, porque no es que le sienta mal cuando pasa todo el fin de semana con ella acaba, viene más perseguido porque es lo que lo que ella hace ¿no? yo veo que toda la familia es el miedo eh, el foco el foco el foco y también la facilitación Nada. y por ejemplo si una persona de aquí de Cantabria que ha dejado la medicación y de vez en cuando tiene una crisis y no tuviera ningún tipo de, pues de posibilidad de acompañamiento aquí en Cantabria, eh, ¿puede contactar con vosotros de alguna manera? Y, sí, claro y, que sí, claro que sí. ¿Y cómo podría y, ser esto? Y yo, pues, vamos eh, um, a hablar tú y yo ahí fuera y yo te. Te digo te digo contacto pero hablar con, mi, con mis mayores porque ¿Qué? yo hablo con mis mayores que ellos saben más de la red que tienen es que es posible hay que hallar algo que yo no sepa es muy posible eh, así que conmigo vamos a estar en contacto y yo, y yo te, te voy indicando vale nada nada hola nos estado, hemos estado uniendo otras de las jornadas dedicadas a nuestra historia, en todas ellas ha venido surgiendo la, el hablar de la necesidad también de otro tipo de, no solo la, por parte de la familia o por parte de los profesionales, de otro tipo de, vamos a llamarles, grupalidades que no se acaban de conseguir nunca, de tipo horizontal, desde Patricia Reina, de Sí, que ha venido ya en dos ocasiones y nos ha comentado cómo gente supuestamente afectada virus, sí. o o como gente no afectada se acompañan, como se juntan, como se hacen apoyo mutuo, etc. En algunas de las otras jornadas se han proyectado documentales concernientes a países, no recuerdo, alguno de los que han estado en el apoyo, pues no sé si era Finlandia, ¿no? Italia, Islandia, ¿dónde es? Trieste, donde sí, de, Italia. El también, en el, también el mundo donde poblaciones concretas van surgiendo intentos de hacer desde una grupalidad horizontal acompañamientos y apoyos ¿no? en esa línea y un poco cuestionando no sé cuánta de la gente que está aquí hoy viene por la especificidad del tema pero mucho de lo que aquí se está constantemente en esta librería charlando y comentando pues yo creo que Claramente apunta a que es la sociedad la que está loca y que es la que tiene el caos, pareciendo que lo que llaman caos igual es otro orden desconocido que tememos, etc. ¿no? Creo que las, esas grupalidades no solo se, se necesitan para el tema de los locos, sino en otros muchos órdenes que aquí se están debatiendo en todas las charlas, referido a. Porque cuando hablamos de familia, hoy día cada vez están más atomizadas las familias, con lo cual se acaba siendo demasiados pocos, entonces de cara a críos, a crianzas, a otro montón de aspectos sociales, claro que se necesitan grupalidades de otro tipo. Y mmm, recalcar algo que también lo he mencionado ya que otras veces, en la fenecida revista Archipiélago, el número que encabezaba Guillermo Renduelles, psiquiatra asturiano, sí. el título también era Psicología crítica, malestares íntimos, o miserias sociales, por supuesto apuntando que la mayor parte de las cosas son miserias sociales no, son locos, son pobres y no, son malestares íntimos, eso es y por otro lado recordar también que aquí también lo he mencionado yo y lo podéis rastrear en internet ahora, eh, la palabra yo yo la oigo por primera vez allá, no, no, no, no, no, en 2003 o el 2004 en un cultural del mundo, y viene a ser la capacidad particular de los cada uno para mí los cada unos uno no, un enemigo a la capacidad de los cada uno y de esos individuos de resistirse, su capacidad de resistencia a lo que hace daño. Lo que nunca he oído que se haya inventado es el concepto hijoputioma, que es que hace mucha gracia para referirnos a todo esto exterior y social que produce daño a ese supuesto ambioma mío, que es el que me marca un médico, etcétera un diagnosticador, para ser medido, etcétera etcétera Pero el hijoputioma de los bancos, el hijoputioma de la crisis social, el hijoputioma de un montón de aspectos externos, no se menciona, no se mide, no se estudia, no se analiza para intentar contraatacarlo. ¿no? Es más, a cualquier persona que ande ya por estos derroteros lo fácil es decir, uy, es, un, es una persona tóxica, es una persona quejosa, es que siempre está quejando, si es, es que es tóxico. ¿no? Hasta ahí. Perfecto, perfecto. <risa> pues o sea, yo veo que habéis tenido ya aquí de... O sea, que he estado aquí a grandes y habéis de aquí a grandes? Porque... O sea decir que las grupalidades, cuando se ha apuntado hacia ellas, al menos aquí, entre los pocos que hemos ido quedando, pues parte que nunca se consigue plasmar de ninguna manera sí, sí, en que que harían eh, si habría que encontrarlo guardias. con profesionales, con medicaciones o no, en qué medida habría una posibilidad práctica, pragmática de hacer funcionar eso. No? De formar la grupalidad aquí, sí. de un apoyo mutuo, eh, pues eh, sería... No, ¿Cómo? que hasta ahora no ha surgido. Claro, hasta no ahora ha surgido. No ha acabado bajando porque estamos todos en demasiadas cosas y, y, y faltos de, de concreción ¿sabes? Pues si te digo la verdad, no sé si... O sea, en Valladolid, no sé si... O sea, en Mercedes tenemos a la asociación Cardioscopio, eh, la asociación calidoscopio, también de, de, de, de usuarios de, de salud mental, eh, que me acaba que me estoy dando cuenta que no sé de la manera que comenzaron, si comenzaron un poco sostenido. Sí. Si sí, comenzaron un poco sostenidos sobre la revolución de grande o comenzaron de... O sea, no no, no, no sé, sé cómo comenzaron, pero creo que sí sigue son un amigos, ¿no? Sí, sí, o sí, sea, se eh, sepa... eh, Comparto, pero no, no sé exactamente cómo comenzaron. Es decir, no sé si necesita la ayuda de alguien eh, profesional, yo creo que no. Necesita de alguien que sepa lo que, como, lo que sepa lo que es la institución psiquiátrica, de lo que es el estigma, que significa la enfermedad mental, y de, de lo que puede, eh, y, que, y que pueda, o sea, y, que, y, que, y que quiera enseñarlo a los demás. Pero, pero claro, no, no sé cómo no sé cómo comienza, la verdad. No, no sé cómo comenzaron. Uh -huh. Otro de los documentales era un médico que se había atrevido ¿no? a hacer el acompañamiento de, una, de otra médico, diagnosticada de... No recuerdo si era esquizofrenia, paranoia, sí. uh -huh. y la había ido acompañando en lo personal y de alguna manera lindando siempre el, el que se lo cargaran a él por estar haciendo un acompañamiento casi ilegal de ese personal no sé. sí, Hay que ser valiente voy a hacer algunas cosas aquí. Porque ser no, diligente no bueno. Sí, sí. El ser del dirigente en de salud de mental, de mental, de mental de cuesta. ¿Perdón? Que ser diligente en salud mental cuesta caro. El doctor que escuchaba voces. Sí, no. El propio doctor que acompañaba a esa chica, él a su vez había sido paciente también creo que la fuerza de Valladolid está en Fernando sí. Colina, ¿no? Sí. ¿Cómo? No, ¿Que sí. ¿Está en Fernando de Valladolid? No, que quiero decir que cómo surgen <risa> esas grupalidades que yo creo que lo de Valladolid que me da la sensación que el, la fuerza, la, la toma de Fernando Colina y todo lo que genera, ¿no? Ah, bueno, claro que es un maestro de todo ello, ha traído, o sea, que es el, el artífice la, de la reforma psiquiátrica en Valladolid, el que ha, ha, ha, ha abierto mucho camino. Pero yo creo. Pero bueno, no, no sé, la verdad que no sé. O sea, hablar no, no sería. Duda, verdad es, es verdad que las grupalidades. Son muy difíciles de conseguir si se necesita a lo mejor una figura que lidere, o no que lidere en el sentido del líder que tenemos, sino que con su fuerza y con su... Ajá, pueda llevarlo a cabo. Sí. Vale, pues eh, eso tendríamos, habría que comprobarlo viendo cómo ha surgido, pues yo, como me he hecho muy mal los deberes, tenía que haberme traído esta pregunta resuelta, la pregunta tal, ver cómo ha surgido eh, las agrupaciones de apoyo mutuo. Al menos en mi, en mi ciudad, así que yo lo siento. ¿Cómo recibe? Tenía eh, dos preguntas. ¿Cómo recibe la institución, eh, tanto del hospital, tanto de la unidad psiquiátrica, digamos, como del hospital, como incluso la, la consejería de, de sanidad, vuestro okay. trabajo, por un lado? Y después, si si sois capaces o lo intentáis o hay alguna posibilidad de hacer esa transmisión de saberes a otras instituciones, ¿no? No como ahora, porque ahora en realidad es lo que estás haciendo, ¿no? Si aquí vinieran psiquiatras que trabajan en Valdecilla o en otro lado, podrían tomar tu... o sea, todas... o sea, toda vuestra experiencia, lo que nos has contado aquí, ¿no? Para, para intentar implementarlo aquí de alguna manera, ¿no? Pues la segunda pregunta, segura. Sería esa. Eh, ¿Lo hacéis el intento es a nivel institucional? O, bueno. Sí, se ha hecho. Bueno, Florán Colina, es decir, el jefe de servicio, el antiguo jefe de servicio, ya por desgracia, lo ha ha sido una política de derivar ciertos presupuestos por un lado y cierto no. En lo que se ha podido se ha hecho. El cambio al hospital en el servicio nuestro la verdad que nos ha no quitado un poco aquí todo un poco de libertad antes éramos antes éramos una cómo se llama una fundación no una cooperativa no consorcio éramos como una, era un consorcio psiquiátrico de Valladolid que disponía, que disponía de una bolsa de dinero y que hacía con ella lo que bien le venía en gana ¿no? y la verdad que era. Un, me cuentan que era una época en la que en la que se podían llevar muchas cosas más a cabo. Es decir, como estaba además fuera del hospital, eh, venían directamente sí. de los pacientes, no eran traídos por policía por nada, venían a, a dormir y se iban. O sea, funcionaba más como una.. Como, como quisieran, o sea, más adaptado a las necesidades. Ahora claro, ha llegado al hospital y hay que regirse por la. estado del hospital. Llevan vest llevan pijama la salida cerrada lo que nos ha costado que, que no cerrar las puertas con llave eh, llegar al hospital siempre es, un, siempre es una merma no tenían que estar estos servicios metidos dentro de lo, del hospital es una cosa muy diferente a la medicina ¿no? con lo cual l, eh, ha mermado la capacidad eh, de poder actuar pero bueno en el centro por ejemplo en el centro centro comunitario donde, donde estamos, eh, aunque tenemos un, aunque tiene muchos pacientes, muchos ¿no? o sea, usuarios y, y gustaría que hubiera más gente participando de ello, pero se puede hacer muchísimas cosas, la verdad que ahí la institución pues, no se mete. Yo creo que mucho ha sido, mucho ha sido la voluntad de, del jefe de servicio en el que lo ha hecho, son es cuestión de voluntad. ¿Y la segunda pregunta? El, el, el intento de, de traspasarlo, la experiencia a otras... Ah, claro, cuestión de voluntad, ¿no? <risa> si el dinero lo envías a un lado, fíjate, yo no me quejo. No, quiero decir si vosotros lo habéis hecho, tu grupo lo ha hecho, ese intento de, de traspasar vuestra experiencia a otros lugares, digamos. Eh, ¿Públicos? Sí, por ejemplo. Lo hacemos enseñando. Porque claro, tiene que ser los de dentro, lo ¿no? que lo hagan. Sí, ¿Y cómo se recibe eso en...? Ah, pues de muchas maneras. De muchas maneras. Lo... Hay mucha gente que quiere escuchar otra manera de tratar a las personas. Hay muchísima gente. Y se ve, por ejemplo, en los cursos que hace mi compañera Laura en Madrid, Borja, que cada vez va más gente. Ahora hay en Barcelona. En Marce... O sea, la gente quiere saber otra manera de tratar con personas. Está cansada. La institución es muy potente y, sobre todo, está. Este saber que todo que no sabemos este miedo al final a la locura que hay que apostar por ello. Hay que apostar por esto. Es que si no si no ves, es decir, son dos maneras de verlo. Y tú ves lo que la teoría te permite verlo. Si no apuestas por una, si estudias una, pero trabajas de otra manera no vas a ver lo que yo, lo que yo que yo pueda explicar. Los pactos o lo que acabo de hablar, los pactos en los momentos, eh, no sé qué, ves cómo funcionan y ves todas las trabas que se ponen a los pacientes para que para que cumplan. Eh, se pongan nerviosos, y voy a decirlo, para que incluso se pongan nerviosos, tengan una crisis, para que acaben pasando lo que quieren que pase. no Hasta que no llevas a cabo, lo haces una apuesta por ello y lo llevas a cabo, no lo ves. Eh, sí, la labor que hace la revolución delante es muy divulgativa pero claro, la voluntad, el trabajo, tiene, tiene que comenzar la historia desde el mismo lugar sí, sí, sí. Una... una cosa Hola. que me ha surgido eh, ¿Se cuenta con gente que haya pasado por procesos así de angustia y de sufrimiento que haya podido gestionarlo de alguna manera para acompañar o para trabajar con. El acompañar. O está sea, para. Sí. En el centro. Sí. Bueno, en el centro los profesionales entran por. ¿Todos son enfermeros? O todos? Sí, ¿O claro. Sí, como... Los profesionales. No se son... cuenta con nadie que haya vivido. La él, claro, es la pública, es un concurso público, ya, ya. ¿no? no, pero bueno pensaba que igual de alguna manera contemporánea. No, no la pero las unidades de apoyo mucho apoyan los otros y en el ZIC hay, uh -huh. hay, esa, o sea, hay esa, esa sensación de que uno <ríe> ayuda al otro, el que entra es explicado, le explica al otro cómo funciona y, y se discute, el debate continuo, bueno, el que quiera debatir, <ríe> o no, o no hay debate, quiero decir, <ríe> se, que se puede. Eh, no se elige por eso porque es un concurso público uh -huh. Uh -huh. además ya están poniendo muchas trabas por, para el perfil incluso uh -huh. porque claro llegar al FIC es cambiar la manera de, de o sea, trabajar en un sitio con el CIC el, el centro de educativa comunitaria es contrario a, al resto de, sí. de lugares o se accede a través del PIR o como a la o sea, pública sí, no, no, psicólogo? De... sí claro. En tu centro se accedería a o sea, través del PIR? Que... ¿Es un centro público? Mm. Sí, tiene que, vale. es, tiene que ser especialista. Tienes mm -hmm. que ser especialista. Mm -hmm. Sí. Uh -huh. Es que me acabo de graduar y así estoy un poco. ¿Va a hacer el qué? No, no. no. <risa> no, no. No tengo entendido. <risa> Yo quería seguir con, con la línea de las preguntas de Juan gente que me interesa ahí bastante eso. Yo sé que en, en la revolución migrante de en Valladolid, el trabajo comunitario lo trabajáis más. en la o no? Uh, sí, no te he escuchado. Es, o sea, tengo constancia que el trabajo comunitario pues, lo, lo trabajáis, ¿no? que hay una radio, ¿no? un proyecto de radio, sí, es un espacio eh, que tienes. salen bastantes mini proyectos ¿no? sí, sí. Porque pues, inician las personas que van allí. Tenemos un festival de música. Y, ¿sale? <risa> ¿Sale decir no? lo de que antes que subir la medicación en determinados momentos es mejor irse a tomar un café a, al sitio de al lado, ¿no? aunque sea en otro momento, o por lo menos lo escuchado yo. En, en el curso eh, sí. pero digo en, en la medida de la práctica digamos, la práctica institucional y la parte que no os gusta ¿en, en qué medida sois capaces de hacer un contrapoder en determinados momentos? por ejemplo ¿en, en qué momento se puede ¿habéis tenido experiencias de poder parar un, un tratamiento involuntario o o situaciones como ¿no? que se practican en, en el practica no allí no se no se practica. pero bueno es, no deja de ser un, un ejemplo ¿no? en qué medida tenéis esa capacidad de, de decir oye igual se puede hacer otra cosa en este momento ¿no? pues en la medida que nos atrevemos cada uno a debatir lo que nos ha elegido así uh -huh. hay cosas que en el hospital no se hacen que no se hacen no se hace, no se hace tech pero si hay, si hay en, en unidad de agudos hay contenciones y si hay, si hay ingresos voluntarios. El ingreso voluntario es un, es un recurso final. Y, eh, eh, lo, pues yo, si me hace recordar, no ha habido pues situaciones así críticas en las que haya sido necesario una intervención directa yo no recuerdo, sí recuerdo situaciones que ha habido debate eh, de que ayer no sé quién hizo tal que te parece pues yo creo que pero yo no he visto una intervención directa con alguien no, no yo no lo he visto eh, en nuestro servicio hay gente de muchas escuelas sobre todo hay eh, hay gente que creemos en la comunitaria, comunitaria y gente que creemos también en el psicoanálisis ¿no? individual, o sea que hay como un, un varias escuelas y luego gente que hace, que hace otro, otro tipo de acercamiento ya a lo que cada uno elija eh, no, no he visto de momento unas críticas muy, o sea que hayas necesitado una parte, contactar con la otra para decirle, mira esto no. No, no. no, no lo he visto.